Bienvenido a Pop News, Gears of War 5 recibirá una actualización para el Xbox Series X y te contamos todo lo que incluirá. La versión para Switch de Apex Legends ha sido retrasada hasta el 2021 y ya se están repartiendo PlayStation 5 y todo el mundo está haciendo unboxings, pero de sus cajas. Si eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, recuerda que subimos contenido todos los días. Gears of War siempre ha sido un punto de referencia cuando hablamos de gráficos en nuestras consolas, y como siempre, Microsoft no pierde la oportunidad de sacar su carta trampa siempre que puede. Para así presumir el poder de sus dispositivos y con esto, este fin de semana el equipo creador de Gears of War 5 anunció que traerán una nueva actualización a esta entrega, el día que el Xbox Series X se ha estrenado este 10 de noviembre. Entre lo que se anunció podremos ver una nueva opción llamada New Game Plus y más contenido para su modo multijugador. Si te preguntas qué traerá toda esta actualización, aquí te platicamos todo lo que podrás disfrutar. Por si te crees invencible y que el juego no te hace ni cosquillas, Puedes activar dos nuevas dificultades llamadas Iron Man e Inconcebible, dos nuevos skins para Kate, Dell y DJ, y skins para tus armas. Empezarás con todos los upgrades de Jack, modificadores como el modo de cabeza gigante por si extrañas esos días de Golden Night y más logros para llenar ese gamer score de más puntos. Los creadores de Gears of War nos comentan que el modo Inconcebible será un poco más difícil de lo que estamos acostumbrados, pero que si lo que buscas es un reto, lo tuyo es el modo Iron Man, el cual básicamente es un modo Permadeath, donde una vez muerto ya no hay vuelta atrás y vas a tener que empezar de nuevo toda la campaña. Y es aquí donde nos servirá tener completamente mejorado a Jack y si puedes jugar en modo cooperativo con un amigo para así superar esta prueba. Algo más que incluirá que estamos seguros que los fanáticos de la lucha libre les va a gustar es la opción de poder cambiar completamente el diseño de Marcus Phoenix por un modelo del famoso luchador WWE Batista, con todo y diálogos renovados. Aunque si nos preguntan la verdad como al Duvalier, a Phoenix no lo cambiamos por nada. Para terminar comentaron que incluirá novedades en el modo Versus con Operation 5, y para rematar esta versión de Xbox Series X correrá a 120 frames por segundo, y todas las cinemáticas mejorarán y ahora serán a 60 frames cuando en el pasado eran tan solo a 30. Por nuestra parte nos encantan todas estas actualizaciones, ya que se nota que a pesar de que el Xbox Series X no tiene una gran librería de lanzamiento, aún podremos sacarle Q y exprimir su poder con todas estas actualizaciones que nos traen los desarrolladores. Si eres un fan de Xbox y Gears of War, seguro estás tan emocionado como nosotros. ¿Qué piensas de todas estas actualizaciones? Cuéntanos en los comentarios. Hace unos meses se anunció que uno de los juegos Battle Royale del momento llegaría a nuestras pequeñas consolitas. Y así todos los que tenemos un Nintendo Switch nos emocionamos de que podríamos llevarnos Apex Legends en nuestro bolsillo cuando fuéramos a visitar a nuestra abuelita a su casa. Obvio, después de que toda esta pandemia pase. Sin embargo, el equipo de desarrollo acaba de confirmar que esta versión portátil se ha retrasado y será lanzada hasta el 2021 y según dicen ellos, para hacerle justicia a este juego y entregarnos la experiencia que todos los dueños de un Switch merecemos. En el EA Play de este año se anunció que este sería uno de los 7 juegos de EA que llegarían a nuestro Switch este 2020, pero que la actual pandemia los ha obligado a tomar medidas que no tenían previstas y prefieren retrasar un poco este título, para así no lanzar un producto apurado y de baja calidad. A pesar de todos estos retrasos, comentan que la versión de Switch incluirá Cross Platform Play, y todas las actualizaciones hasta el momento de su lanzamiento, por lo que será prácticamente la misma experiencia de juego que en otros dispositivos, claro con un poquito menos de gráficos. Y si eres de esa extraña raza legendaria llamada PC Master Race, te avisamos que Apex Legends llegará a Steam este próximo 4 de noviembre, justo cuando sale la temporada 7, y si ya lo juegas en Origin, todo tu progreso será transferido, así que no perderás nadita de nada al pasarte a Steam. Así que si estabas esperando que este juego saliera este año, mejor nos vamos preparando un cafecito porque parece que tomará un ratito más. ¿A ti qué te parece este retraso, esperemos que no pase lo mismo que pasó con Overwatch en Switch y que esta versión de Apex no se vuelva un desierto de jugadores. Y como era de esperarse, Sony ya comenzó a mandar las unidades de review a youtubers y medios de todo el mundo y obviamente aquí en Glitch Pop News ya tenemos la nuestra. <risa> no, no es cierto, pero lo que sí es cierto es que a pesar de que todo el mundo ya recibió su consola para así poder hacer el review y estar listos para el día de lanzamiento, no pueden mostrarnos nada. Bueno, casi nada. Todo parece ser que debido al contrato que todos tienen que firmar y que los obliga a respetar el derecho de privacidad y el embargo para los reviews, todos los youtubers y personalidades que recibieron un playstation 5 solo nos pueden mostrar las cajas, por lo que en forma de broma el internet lo tomó de buena forma y comenzaron a hacer unboxings, pero solo de las cajas de playstation 5. Con esto podemos ver lo sexy que es esta caja, todas sus esquinas completamente de 90 grados y que la hacen única y diferente a todas las demás cajas, no podemos negar que realmente es una caja. ¿Cómo lo podemos decir? Muy cuadrada. Ahora solo falta esperar que Sony levante el embargo de información y que realmente podamos ver todo lo que tiene PlayStation 5 para mostrarnos. ¿Y tú, ya precompraste tu PlayStation 5? Aquí en Glitchpop no podemos esperar más para que llegue el 12 de noviembre y entonces sí, podrá hacer un unboxing de la consola justo para ti. ¿Qué te parecieron las noticias de hoy? Comenta con nosotros todo lo que quieras y ten por seguro que responderemos a tus comentarios. Y como todos los días te traemos el comentario del día relacionado con nuestro video pasado donde hablamos de la nueva expansión de Pokémon. Hola amigos de Glitch Pop, estoy disfrutando bastante este nuevo DLC para Pokémon y creo que sobrepasa mis expectativas. La banda sonora es una pasada, el mapa está muy bonito, las aventuras Dynamax están buenísimas y lo mejor de todo es la historia y los puzzles que tienes que resolver para poder progresar. Pues data, qué legendarios son los que más quieren. Primero que nada muchas gracias Cake por estar siempre al pendiente de nuestros videos, y ahora regresando a tu comentario, realmente hemos escuchado muy buenos comentarios sobre esta nueva expansión y al parecer, juntando el contenido del juego original y de las expansiones, ya se ve un poquito mejor el futuro de esta franquicia en el Switch. Somos parte de algunos grupos de Pokémon y parece que realmente la gente lo está disfrutando tanto como tú. Sobre nuestro legendario favorito en lo personal, yo soy de la vieja escuela y me encantan los primeros tres legendarios, así que estoy ansioso por poder tener estas tres magníficas aves en mi poder. Con esto nos despedimos, pero no sin antes recordarte que si te gusta nuestro contenido no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto fue Glitch GleeshPoMews y esperamos verte pronto con más noticias.